hola volvemos con estos tutoriales rápidos ahora vamos a ver cómo enviar a e imprimir una pieza que hicimos en slicer a la impresora minerva en este modelo con, est en este modelo, con esta versión de firmware tenemos que ir a menú menú sd y seleccionar nuestra pieza es así así de simple Selecciono una pieza y no se mueve, no se mueve inmediatamente, sino que va a esperar hasta que llegue hasta los 170 grados. Una vez que llega a los 170 grados va a hacer el home en el eje X, en el eje Y y va a comenzar la impresión. Vemos que está llegando a 170 grados y cuando llegue a 170 exacto, Va a empezar a moverse. En realidad se pasa, llega hasta los 170, se pasa a 171 y bueno. Ahí está. Hace el Home en X. Hace el Home en Y. Y comienza. Una muy buena forma de saber si el, si el STL está bien hecho o la pieza fue hecha en el slicer adecuado es ver dónde hace este Home. Cuando lo hace. Al medio es porque quiere decir que usaron la configuración en programa, la configuración adecuada, o el programa adecuado. Porque por ejemplo, a veces lo hacen en enviar las piezas, los STL los convierten en un programa cura, y con el programa cura no hace el home al centro, sino que lo hace acá. Por eso es importante que vayan a nuestra página web Printex con un 3, Slash, Slicer, que también tiene un 3 en la E. Y descarguen el slicer para ocupar esta, esta máquina. Es muy simple de ocupar, es muy sencillo y es exactamente igual a, a otros laminadores. Bueno, muchas gracias. Ese fue el tutorial de cómo imprimir y cómo hacer su pieza. Muchas gracias y nos vemos.